Buenas amigo instalador del aire acondicionado aquí Camilo Sebastián con otro video de valor ya sabes que intento ayudarte a vender por internet para multiplicar tus clientes tu facturación y ventas eh, tal y como me fue a mí gracias a dios y que me cambió la vida eh, este video te voy a demostrar paso a paso cómo es el sistema para que tú puedas aplicarlo en tu ciudad tu población tu país allá donde donde estés para obtener los clientes desde internet lo primero, antes de pasar al paso a paso de cómo es el sistema, eh, comentarte dos, eh, dos temas principales que tienen que tener en cuenta. El primero, el concepto principal es que si tú no haces publicidad de tu oferta de valor, de tu servicio, es como si no existieras en tu ciudad o tu población. Es decir, eh, la gente que está a dos manzanas de tu casa, si no sabe que estás allí con tu servicio para atender sus necesidades, eh, es como si no existieras, entonces va y lo resuelve en un almacén, en una tienda grande. Por lo tanto, tienes que saber que hacer publicidad, la que sea, aunque sea de, de folletos y de buzoneo, siempre es básico para que tu negocio funcione y tenga crecimiento, ¿vale? Entonces, este es el primer concepto que quiero que tengas claro. Si no haces publicidad, estás muerto, no tienes ninguna opción. Vas a sufrir muchísimo toda la vida para tener clientes. El segundo concepto, y viene del primero, es que ya sabiendo que eh, la publicidad es básica para la, para la subsistencia de tu negocio, vamos a definir cuál es la mejor publicidad. La antigua, la del siglo pasado, que es el buzoneo, la televisión, la revista, eso ya no funciona, no tiene sentido, las páginas amarillas, nadie las, las consulta, van todas a la basura y nadie le presta atención. ¿Qué es lo que funciona a día de hoy? Es internet las redes sociales, es decir, todo el mundo tiene un teléfono móvil, no tienes más que ver a tu alrededor y ver tu, tu marido, tu mujer, tu hija, tus primos, todo el mundo tiene un teléfono en la mano y todo el mundo está en las redes sociales y es ahí donde tienes que estar tú haciendo la oferta de tu servicio. Por lo tanto, el segundo concepto importante es que la mejor publicidad es hacerla vía internet y sobre todo vía redes sociales. ¿Por qué? Porque es masivo, es inmediato y además es barato. Por lo tanto, es ahí donde nosotros nos vamos a presentar. Ahora sí pasamos al paso a paso. ¿Qué es lo que yo hago para tener eh, un negocio saludable con muchos clientes cada semana para tener en el tema del aire acondicionado? Eh, para que te hagas idea, yo empecé solo en Barcelona y ahora estoy trabajando ya con equipos en Barcelona, Valencia, Madrid y Málaga. Y este verano próximo eh, ya tengo apertura para Palma de Mallorca y Marbella. Entonces, ¿cómo consigo yo tener semejante flujo de clientes a mi negocio, a mi oferta de servicio, lo primero que tienes que hacer es diseñar eh, una oferta de valor que sea reconocible y fácil de entender para el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que ser capaz de eh, poder armar una oferta de valor para mostrarle al cliente que te va a ver en las redes sociales. Por ejemplo, eh, un servicio de eh, mantenimiento para el split o el mini split que, que pueda tener un cliente en la casa, de servicio de mantenimiento. O un servicio de reparación express o un servicio de instalación y aparato nuevo para domicilio o para locales comerciales o lo que sea. Pero que esté bien, bien delimitado con las especificaciones del aparato y lo que integra ese servicio con un precio definido, algo que sea muy fácil de entender para el cliente. Entonces el cliente no va a tener muchas dudas en darle al botón y contactar contigo, lo va a ver muy definido ahí está teniendo un problema y va a tomar contacto contigo. Por lo tanto, muy importante tener ese diseño, esa oferta de valor ya este, armada, lista para presentarla. ¿Cuál es el otro paso? Una vez que tenemos la oferta de valor, lo que vamos a hacer es eh, configurar, armar o crear lo que se llaman campañas de anuncios para redes sociales, en este caso para Facebook y para Instagram, o para Google también podría ser. Pero son anuncios que nosotros los vamos a, a configurar en estas plataformas para que este, se distribuyan en tu población, en tu ciudad y empiecen a mostrarse en los teléfonos celulares de la gente que vive en tu ciudad y que además está interesada, está buscando un aire acondicionado. Facebook e Instagram saben, porque están haciendo un seguimiento de todos los teléfonos de la gente, qué es lo que están queriendo en cada momento. Es decir, si, si estás buscando un viaje, un vuelo, un piso, un departamento, una casa o un aire acondicionado, lo saben. Por lo tanto, si, tú estás, si tu cliente está buscando un aire y tú le pones el anuncio, Facebook le va a mostrar tu anuncio a las personas que están buscando un servicio de refrigeración y aire acondicionado. Y eso es lo que nosotros queremos. Cuando aparecen estos anuncios, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un botón de contacto, de solicitud de presupuesto, y esos clientes van a hacer clic ahí y te va a entrar a ti, a tu teléfono celular, a tu computadora, a tu ordenador, a tu base de datos, ese contacto de esa persona en tiempo real, aquí y ahora, solicitando ese presupuesto para ese servicio y es ahí donde entras tú eh, ya directamente a trabajar de forma directa porque tú vas a tener ese contacto, vas a llamarlo, vas a enviarle un correo electrónico o un WhatsApp y le dirás, oiga, mire, usted se ha puesto en contacto conmigo, necesita un presupuesto, estoy aquí, ¿cuándo lo podemos visitar? ¿cuándo podemos pasar? ¿cuándo le podemos enviar la oferta de, del servicio? para que el cliente lo reciba en tiempo real muy rápido y seas tú la primera opción eh, eh, para solucionar ese problema. Entonces, este es un poco el resumen lo que yo explico en todo el canal de YouTube. Tienes todos los videos de esto más extenso, más tranquilo, para que tú los puedas aplicar y replicar en tu ciudad, en tu población, de forma gratuita y puedas obtener muchísimos clientes cada semana. ¿Qué es lo que te voy a pedir? Que vayas al canal de YouTube para ver estos conceptos más detallados y luego que eh, eh, eh, entiendas que hay dos caminos eh, para poder aplicar estos conceptos. Uno que es el que más recomiendo yo en el canal es que tú digamos te pongas a aprender que, que entres en el mundo digital. Esto te va a llevar más o menos entre 3 y 6 meses, pero va a ser la mejor inversión que harás en tu vida porque esto te va a dar, te va a abrir la puerta a vender infinito y a tener una salud en tu negocio espectacular. Es decir, 3-6 meses eh, hay muchísima gente que enseña estas, estas herramientas digitales para que tú puedas publicitarte en las redes sociales y poder poner frente a tu población tu oferta de valor. Si tú no puedes porque no tienes tiempo, porque ves que, que ya estás grande, que por edad o lo que sea, o porque simplemente no te da la gana o no te gusta entrar en este mundo, pues la segunda opción que te recomiendo es que lo delegues en otra persona de tu ciudad o de tu zona en la que tú vivas. Incluso conmigo, hay gente que tengo muchos compañeros que me llaman para que les haga las campañas. Pero bueno, por lo menos lo puedas delegar en otra persona que te haga estas campañas de, de publicidad para que tú puedas empezar a tener todos estos clientes de forma continua regular en un goteo infinito que te va a permitir trabajar incluso en invierno fuera de temporada para los proyectos de arquitectura o de gente que en el verano eh, se quedó sin poder instalar. Nada más este, por ahora, espero que te haya gustado este video y te invito a que entres al canal, ya sabes que es gratuito, que están todos los detalles. Puedes preguntarme lo que quieras, estoy yo siempre, los leo, los consulto, dale a la campanita y espero cualquier tipo de comentario sobre lo que necesiten para empezar a vender por internet servicios de aire acondicionado. Un saludo y será hasta el próximo video.